esta es la primera vez que voy a hacer una gira internacional y estoy muy emocionado porque, muchas gracias, muchas gracias. No creer, yo cuando empezaba a hacer comedia que llevaba nueve años hacer esto, yo decía, no, pues, tal, pues va a... no trabajar en Walmart, yo decía. en la BBC de Londres que hace un evento de, de comedia y me, me invitaron, estoy aquí, me cago porque es en inglés, un show. Yo voy a representar a México, soy el único mexicano dando ese show. Gracias a ustedes, les agradezco mucho, gracias por estar aquí. en una secundaria o sea, me gusta ser mi novia me salieron chichas que a mis amigas o sea, es culero como hombre tener chichis en prepa todos tus amigos juegan me di cuenta cuál es mi pedo con los virreyes mi pedo con los virreyes no tiene nada que ver con la forma en la que se visten no tiene nada que ver con la cantidad de lana que ganan mi pedo con los virreyes es como hablan porque fui maestro de español mi gran pasión en esta vida es corregir ortografía Yo soy esa persona que en Facebook pone la palabra bien escrita con un asterisco Buenas noches Fuerte un aplauso para Javier y para Poli por favor ya. En los ojos de un chingadas. <risa> Oye, oh, me cojo esas tres de allá. ¿no? <risa> vale, <vamos. risa> y todo ahí todo, todo vulnerable viendo a Carly, y como que chico, no puedo ver en el canal de los menos dos horas a ver qué dijo, ya me lo perdí. <risa> Decías claro, algo, desde que no mames, en la vida voy a tener estas relaciones con gente así dramática, ¿no? Gente que se le vive ahí, ¿no? Tengo una novia, sí. y en un momento yo estaba hablando con mi perro Loki, diciendo, ¡ay Loki, chiquito! Y llega mi novia y me dice, ¡ay mira como Marimar, de Loki! <risa> En mi mente nada sonó una voz como de: Todo lo que joras destruir, te <risa> convertido en eso. <risa> ¿Te ha tocado, compadre, que le dices un mal, que se pelearon? ¿No? Pero bueno, porque es culero. Independientemente de la pelea, si ya le dices a su mamá, luego llegas tú. Es pues como de: Señora, más tarde. Tú no sabes qué le dijo, güey. ¿Qué tal? que dijo, estaba bien drogado mamá. <risa> me agarró a verazos. <risa> me robó todo. <risa> y yo, este dijo buenas tardes, ¿sí mi verdad, pinche ladrón, golpeador. <risa> ya, a partir de ahí, me di cuenta que tenía un problema. Yo, de. Pues. Mucha gente le dice a mi yo le digo, ver muchas novelas de niño. <risa> Y soy esa nueva que con, no voy a tener una relación muy linda, le regalo cosas muy nacas, la verdad, tengo que ser honesto. Me gustaría no, pero sí. O sea, de repente veo algún peluche morado y digo, este le va a mamar. Están en la papelería envueltos en celopadas. ¿No los ponen justo hasta adelante ahí donde les da el perro sol, ahí pone el peluche. Los bichos lobos hacen así como testículos chiquitos hay un acuid morado que dice trago BALL! <risa> Soy naco en la elección de producto pero también, a ver, no naco nivel le regalo un oso gigante de peluche, ¿no? ¿Qué sabes aquí, ¿hay ¿Alguien que ha recibido un oso gigante de peluche? Allá, acá también ¿A mí ya te regaló un oso gigante de peluche? ¿Quién te regaló? ¿Tu mejor amigo? ¡Y! O sea, lo fraccionaron, ¿no? Padrísimo, ¿no? Y cuando entra el aire hirviendo de puerto escondido, yo cometí la pendejada de llevarme estos pantalones. Entra el en aire y se me pegan así, o sea, hasta el pito se quitó el suéter y me ¡Qué verga, ¡Qué verga! Y yo, por es ojo, es no, híjole, qué, híjole. Sepan mujeres, chavos, mamadísimos, uno siente incómodo, uno todo el tiempo está así, como si esto me fuera a hacer flaco, ¿no? Porque en mi cabeza es así, me la despego de la lonja y se me más estilizada, güey. Si no, siento que está así, güey. Entonces digo, no, no, no. Vean, cualquier güey que tenga lonja, cada vez que se sienta va a hacer esto, ¡ah! No su baby se siente que esté lado como. Se andaba yo así en el puerto escondido de mi se a cuando estás medio gordo, no sudas de aquí tantito. Sudas de acá. No salía, no es a mí no me da risa, ¿eh? Trae pantalón, el culo está medio güey. Como viene gente bajando del avión igual que tú atrás, pues vas así como. como el de San Francisco o como el de, de Vancouver. Es un puerto chiquito. Ahí hay puertas donde sales y tienen un Starbucks, tienen una tienda, un Oxxo, Fast Christmas no Snow Cinnamon. Ahí llegué y había una, una miserable. Chiquita, ¿eh? No creas que, ay bueno, como Jamás de No, no, no. Como que será? Sí. Así está. Llego yo sudado con calor, quiero refresh, quiero fresco, ¿no? Entonces llego y le digo, hola, buenas tardes, ¿eh? ¿Me puede dar un agua de litro? Y la señora me ve, me dice, no se la van a dejar pasar. Y yo no, es que yo me iba llegando. Y dice, por eso, si viene llegando, no se la van a dejar pasar. aquí pues bienvenido señor pero no se la van a dejar pasar y yo por eso Así, y a nada le hago. no hay manera de engoló y se lo luego empiezas a derretirla desde arriba, entonces tienes que chuparla y desde abajo lo... muy chistoso ver a señores comiendo paleta y ellos hay todos rojos como niños Lleva, para en el desconocido hay taxis que son suros, pero cuestan como se pagan Mercedes-Benz, ¿no? ¿Cuántos cobran? ¡Ah! Un millón de pesos, señor. Si vienen chapas, menos, pero trae tenis. Y era un taxi donde era una tabla de madera Ya no tenía sillón, ya era una tabla de madera Y en la tabla tenía cierta tela Y aquí un poquito de colchoncito Mi novia se sentó en el colchoncito yo no en la perra tabla de madera Entonces yo iba así Se emparejaban los coches y me quedaba la ventana aquí la... Como niño estaba yo Chiste grande eso, ¿eh? lo que cada que pasaba un pinche bache, el pinche noche. El... Ah, señor, con cuidado, ¿verdad? Y el güey le iba a hecho la verga. No les pasa que de repente estos taxis o Ubers manejan de la verga. Pero te da pena decirles. En tu mente estás como: ¡baja de huevos, eh! No tan rápido, cuídeme. Wait, sí, sí, sí, sí. Dios lo mató a una mantarraya No me pude acordar de eso en el avión, no me acordé de eso en un tox. No, ahí, ahí. Y ahí me acordé de.. Si te pica una medusa, no te puedo matar, güey. Me acordé de la escena de Nemo cuando el tiburón se hace malo. güey, no hay manera humana de que si veo que es una mantarraya o un tiburón, yo pueda escapar. Y esto tampoco, eh. Tampoco si entran en un culo de no puedes escapar de un tiburón. Esto es tampoco. Por más rápido que nades, lo más que vas a hacer va a ser que el tiburón va a decir este pueblo, güey. Dijo: Ojalá el pinche sol esté dándole cabrón a mi playera rosa. digan, <risa> Ay, mires es Patricio Estrella, no hay que Yo <risa> De un momento que sentí que me iba a morir. Mi novia y el sol estaban hasta por allá y yo estaba así, casi al culo. Estaba yo, su pantalla estaban ahí en el sillón amarillo y yo estaba aquí. Aquí estaba yo porque llegaba el micrófono hasta aquí, más. ¿no? <risa> Se ven, ven? ven raros. Yo también te doy muchas gracias. Oigan, ¿no? antes de, de, de terminar el show, este, ya dije eso, pero me atrás. Este show eh, está, es diferente a los demás de Sabezco por haber venido. Y voy a explicar por qué rapidísimo. Adipso facto, ¿no? Los Shows que había dado antes eran más ¿no? y o sea cosas muy mexicanas, que, por ejemplo el potatazos aquí lo ubicamos buenísimo, ¿no? <risa> eh, ubicamos aquí ubicamos mucho el, el, el pues cosas que hacemos aquí, ¿no? Mis dulces favoritos aquí el, ¿no? pero ese show es distinto, eh, así, ¿por qué? Porque estoy muy emocionado de decirles que esta señores y señores esta fecha que estamos viviendo en este momento y en los pasados también, porque pues quedamos un rato aquí. Este es mi, digamos, cierre-inicio de gira. Este ya terminé mi gira mexicana después de este año. Y esta es la primera vez que voy a hacer una gira internacional. Y estoy muy emocionado porque... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! Y me estás de lo ese porque ya... O sea, este es el show que cierra, pero al mismo tiempo inaugura. A partir de aquí, mi siguiente fecha es en Nueva York el 1 de abril. Entonces está Muchas gracias. Voy a Nueva York, voy a estar haciendo eh, gira en todos Estados Unidos. Voy a estar también en Sudamérica, voy a Argentina, voy a Colombia, voy a Ecuador, voy a Chile. Estoy aquí, muchas gracias. Voy a, también a Vancouver, voy a ir a Ottawa. Voy a ir a Toronto, voy a ir... Esto eh, es de, de este lado y me va a tocar también, esto ya está comprobando y me estoy cagando. Voy, voy a ir a Berlín, voy a ir a París, voy a ir a Lisboa. No, en verdad, se los quiero compartir porque no lo puedo creer. Yo cuando empezaba a hacer comedia que lleva nueve años de hacer esto, yo decía, no, pues dat, no trabajar en Walmart, yo decía. <gütün tod Boy noises> Muchas gracias, me esperé hoy. Eh. Cuando, muchas gracias. Cuando empecé, yo yo nada más quería desarrollar a la gente. Y de repente me dicen mi, mi equipo de management, que es Money Entertainment, que dice: No, no sé, aquí a Berlín. Y yo, ah, tú eh, Y bueno, llevamos nosotros: ¿va a ir gente o eso ya no es.? ¿verdad? No sé no, si va a ir gente. Ah, no lo tengo que llevar yo, ¿verdad? Porque, entonces cuando me dan esta noticia para mí es muy importante eh, Compartíselos porque yo no, Se supone que yo tenía que iniciar la gira ya Pues ya en Nueva York sí pues Le dije no, güey, que es una fecha aquí para Que ustedes me dieran la pata y toda buena suerte Porque no sé qué vaya a pasar Muchas gracias Y por eso el show es más eh, sobre Quiero hablar de las novelas que es algo que es Algo que yo realmente viví, quiero hablar de mi novia Quiero hablar de, de, de, de algo que Estoy viviendo en este momento y algo que es muy importante para mí es desestereotipar a este comediante mexicano en el mundo Porque para, para la gente de, del mundo, de repente el comediante mexicano huevo tiene que decir algo como de ¡Eh! ¿Qué pedo ese? Yo estaba ahí con mi pinche vieja, güey! Y, y no, pues, yo creo que los comediantes, digamos, <risa> podemos ser chistosos hablando de una novela, vamos a ser chistosos hablando de un viaje Vamos a ser chistosos como cualquier persona del de mundo Entonces, es mi compromiso, muchas gracias les agradezco perdón, con todo mi corazón, el cariño, la buena vibra, el apoyo, porque todo esto, todo esto que estoy platicando... Eh, a ver hay otra cosa que esto es rápido. <risa> <risa> estoy muy emocionado, güey. Pues. Eh, acabo de cerrar un, un, un día en la BBC de Londres que hace un evento de, de comedia y me, me invitaron estoy aquí, me acabo de es en inglés un show. Yo voy a representar a México, soy el único mexicano dando ese show. Y así, está. Me dijo en inglés y yo perfecto, perfecto. ¿Tienes show en inglés? Y decía ah, yes, uh, uh, a lot. The Beatles, you know. Are you sure? Ofeg. Oh, Ofeg, ah, bueno. Well. Entonces, eh, no te idea qué va a pasar. La verdad, estoy muy emocionado El compromiso que tengo es con ustedes y con la gente que, que me vea. Acuérdense que cualquier pinche comediante, cualquier gente que esté en redes, ustedes son los jefes, ¿eh? ustedes son los que deciden quiénes y quiénes no estamos acá arriba. Nuestra obligación y compromiso es ser lo más profesionales y lo más responsables con la relación de nuestro contenido. ¿eh? Entonces, ustedes deciden si estamos o no estamos. Y si estamos, hay que dar el ancho y prepararnos para eso. No nada más hay que llegar a un momento de, ah, ya nos conocen, ya la verdad. No un compromiso con ustedes diario. Si ustedes hoy pagaron un boleto, hoy pues se pusieron su ropa de coger para venir a verlo, <risa> lo menos que puedo hacer es prepararme lo necesario para dar un, una, buena, una buena actuación mis siguientes presentaciones. Y esto es gracias a ustedes, les agradezco mucho. Gracias por estar aquí. Hoy pues seguimos a ellos en sus redes sociales como eh... C-O-N-U. gracias. Paulico Conu y arroba Ibarreche Javier Gracias Voy a subir una historia y ahí los no, no. siguen sí. vale, los... Muchas gracias a muy bonito vale. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad.